Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Persistencia. El esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe. El octavo pilar hacia la riqueza. La persistencia es un factor esencial en el procedimiento de transmutar el deseo en su equivalente monetario. La base de la persistencia es el poder de la voluntad. La fuerza de voluntad y el deseo, cuando se combinan adecuadamente, forman una pareja irresistible, que los hombres que acumulan grandes fortunas son generalmente conocidos como de sangre fría y a veces despiadados. A menudo se les malinterpreta. Lo que tienen es fuerza de voluntad, se mezclan con persistencia y dejan atrás sus deseos para asegurar la consecuencia de sus objetivos. Henry Ford... ...ha sido generalmente malinterpretado por sus despiadados y de sangre fría. Esta idea errónea surgió en el hábito de Ford de cumplir con todos sus planes con persistencia. La mayoría de la gente está dispuesta a tirar por la borda sus objetivos y propósitos... ...y darse por vencidos por el primer signo de oposición o desgracia... Algunos continuaron a pesar de toda oposición hasta que logran su objetivo. Estos pocos son los Force, Carnegie, Rockefellers y Edison. Puede que la palabra persistencia no tenga una connotación heroica, pero la cualidad es para el carácter del hombre como el carbono para el acero. La construcción de una fortuna en general implica la aplicación de los 13 principios completados en la filosofía. Estos principios se deben entender, se deben aplicar con persistencia por todos los que acumulen dinero. Si estás siguiendo este libro con la intención de aplicar el conocimiento que transmite tu primera prueba en cuanto a la persistencia vendrá cuando comiences a seguir los seis pasos descritos en el segundo capítulo. A menos que seas uno de los dos que de cada cien que ya tienen un objetivo definido, al que apuntas y un plan definido para lograrlo. Puedes leer las instrucciones y luego seguir con tu rutina diaria y nunca cumplir con esas instrucciones. El autor se está revisando en este punto porque la falta de persistencia es una de las principales causas de fracaso. Además, la experiencia con miles de personas ha demostrado que la falta de persistencia es una debilidad común a la mayoría de los hombres. Es una debilidad que se puede superar con esfuerzo, la facilidad con la que se puede vencer. falta de persistencia dependerá enteramente de la intensidad del deseo. El punto de partida de todo logro es el deseo. Ten esto en cuenta de manera constante. Los deseos débiles producen resultados débiles, así como una pequeña cantidad de fuego produce una pequeña cantidad de calor. Si te falta persistencia, esta debilidad puede revendearse construyendo un fuego más fuerte bajo tus deseos. Continúa leyendo hasta el final. Luego vuelve al capítulo 2 y comienza inmediatamente a seguir las instrucciones dadas en la relación con los seis pasos. El afán con el que vivas estas instrucciones te indicará claramente cuánto a lo poco que realmente deseas acumular dinero. Si encuentras que te es indiferente, puedes estar seguro de que todavía no has adquirido la conciencia del dinero que debes poseer antes de que puedas estar seguro de acumular una fortuna. Las fortunas gravitan hacia los hombres cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas, tan seguramente como el agua gravita hacia el océano. En este libro se puede encontrar todos los estímulos necesarios para sintonizar cualquier mente normal con las vibraciones que atraen el objeto de todos nuestros deseos. Si encuentras que tu persistencia es débil, centra tu atención en las instrucciones contempladas en el capítulo sobre poder. Rodate de un grupo de mente maestra y a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de este grupo puedes desarrollar la persistencia. Encontrarás instrucciones adicionales para el desarrollo de las persistencias de los capítulos sobre la autosugestión y la mente subconsciente. Sigue las instrucciones descritas en estos capítulos hasta que la naturaleza de tu hábito lo entregue a tu mente subconsciente con una manera clara de objeto de tu deseo. A partir de ese momento no te verás obstaculizado por la falta de persistencia. Tu mente subconsciente trabaja continuamente mientras estás despierto y mientras estás dormido. Los esfuerzos espamódicos, u ocasionales para aplicar las reglas no serán de ningún valor para ti, para obtener resultados debes aplicar todas las reglas hasta que su aplicación se convierta en un hábito fijo contigo, de ninguna otra manera se puede desarrollar la necesaria conciencia monetaria la escasez se siente atraída por aquel cuya mente está favorablemente a ella, como el dinero es atraído a aquel hacia cuya mente ha sido deliberadamente preparada para atraerlo. Y mediante las mismas leyes, la conciencia de la escasez voluntariamente se acompañará de la mente que no está ocupada con la conciencia del dinero. Una conciencia de escasez es desarrollada sin la aplicación consciente de hábitos favorables a ella. La conciencia de dinero debe crearse por encargo, a menos que uno nazca con tal conciencia. Capta todo el significado de las afirmaciones del párrafo anterior y comprenderás la importancia de la persistencia en la acumulación de una gran fortuna. Sin persistencia estás derrotado, incluso antes de comenzar con persistencia ganarás. Si alguna vez has experimentado una pesadilla te darás cuenta del valor de la persistencia. Estás acostado en la cama medio despierto con la sensación de que estás a punto de asfixiarte. No puedes voltearte ni mover un músculo, te das cuenta que debes comenzar a recuperar el control sobre tus músculos. A través del esfuerzo persistente de la fuerza de voluntad, finalmente logras mover los dedos de una mano. Al continuar moviendo los dedos, extiendes el control de tus músculos de un brazo hasta que puedes levantarlo. Luego obtienes el control del otro brazo de la misma manera. Finalmente obtienes el control de los músculos de una pierna y luego lo extiendes a la otra pierna. Entonces, con un supremo esfuerzo de voluntad, recuperas el control completo sobre tu sistema muscular y sales de tu pesadilla. El truco se ha cambiado poco a poco. Puede ser necesario que salgas de tu inercia mental mediante un proceso similar, moviéndote lentamente al principio, luego acumulando tu velocidad hasta que obtengas un control completo sobre tu voluntad. Sé persistente, no importa qué tan lentamente tengas que moverte al principio, con persistencia llega el éxito. Si seleccionas tu grupo de mente maestra con cuidado, tendrás en ella al menos una persona que te ayudará en el desarrollo de la persistencia. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron por necesidad desarrollando el hábito de persistencia porque estaban tan impulsados por las circunstancias que tuvieron que volverse persistentes. Hay un sustituto para la persistencia no puede ser reemplazada por ninguna otra cualidad, recuerda esto y te animará al principio cuando la marcha pueda parecer difícil y lenta. Aquellos que han cultivado el hábito de la persistencia pueden gozar de un seguro contra el fracaso, no importa cuántas veces sean derrotados, finalmente llegan a la cima de la escalera. A veces parece que un guía oculto cuyo deber es poner a prueba a los hombres a través de todo tipo de experiencias desalentadoras. Llegan los que se recuperan después de la derrota y siguen intentándolo. Y el mundo grita, bravo, sabía que podrías hacerlo. El guía oculto no permite que nadie disfrute de un gran logro sin pasar la prueba de persistencia. Aquellos que no pueden tomarla simplemente no pasan la calificación. Aquellos que pueden tomarla son recompensados generosamente por su persistencia. Perciben como compensación cualquier objetivo que persigan. En eso es todo. Reciben algo infinitamente más importante que la compensación material. el conocimiento de que todo fracaso trae con él la semilla de una ventaja equivalente, hay excepciones de esta regla. Algunas personas conocen por experiencia la solidez de la persistencia. Son solo los que han aceptado la derrota como algo más temporal. Son aquellos cuyos deseos aplicados con tanta persistencia que la derrota finalmente se convierte en victoria. Nosotros que estamos al margen de la vida vemos el abrumador número de personas que caen en la derrota para no volver a levantarse jamás. Vemos a los pocos que toman el castigo de la derrota como un impulso a un mayor esfuerzo. Estos afortunadamente nunca aprenden a aceptar la marcha atrás pero lo que no vemos que la mayoría de nosotros nunca sospechamos que existe. Es el poder silencioso pero irresistible que viene al rescate de quienes luchan frente al desánimo. Si hablamos de este poder, lo llamamos persistencia y lo dejamos ir así. Una cosa que todos sabemos es que si no poseemos persistencia, no logramos un éxito notable en ninguna vocación. Mientras escriben estas líneas, levanto la vista de mi trabajo y veo ante mí al menos a una cuadra de distancia al gran misterioso Broadway en el cementerio de las esperanzas muertas y el porche delantero de la posición. De todo el mundo ha venido gente a Broadway en busca de fama, fortuna, poder o amor o lo que sea que los seres humanos llamen éxito. De vez en cuando alguien sale de la larga procesión de buscadores y el mundo escucha que otra persona ha dominado Broadway. Pero Broadway no se conquista fácil ni rápidamente. Ella reconoce el talento, reconoce el genio, paga en efectivo solo después de que uno se ha negado a renunciar. Entonces sabemos que has descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway. El secreto está siempre unido a una forma inseparable de una palabra, persistencia. El secreto se cuenta en una lucha de Fanny Hurst cuya persistencia conquistó la Gran Vía Blanca. Llegó a Nueva York en 1915 para convertir la estructura en riqueza. La conversión no llegó rápidamente, pero llegó. Durante cuatro años la señorita Horst aprendió sobre las calles de Nueva York por experiencia propia. Pasó sus días trabajando y sus noches esperando cuando la esperanza se debilitó. Ella no dijo, muy bien Broadway, tú ganas. Ella dijo, muy bien Broadway, puedes azotar a algunos, pero no a mí. Voy a obligarte a rendirte. Un editor de The Saturday Evening Post le envió 36 horas de rechazo antes de que ella rompiera el hielo y lograra transmitir una historia. El escritor promedio, como el promedio en otros ámbitos de la vida, habría dejado el trabajo cuando llegué al primer desliz de rechazo. Golpeó las aceras durante cuatro años con la melodía de No de los editores porque estaba decidida a ganar. Luego vino la recompensa, el hechizo se había roto, la guía invisible había puesto a prueba a Fanny Hurst y ella pudo pasarla. A partir de ese momento, los editores hicieron un camino transitado por su puerta. El dinero llegó tan rápido que apenas tuvo tiempo de contarlo. Entonces los hombres del cine lo descubrieron y el dinero no llegó en pequeñas cantidades, sino en montones. Los derechos cinematográficos de su última novela, Grant Lauder, generaron 100 mil dólares, según se dice, el precio más alto pagado por una historia antes de su publicación. Sus regalías por la venta del libro probablemente serán mucho más altas. Previamente tienes una descripción de lo que persistencia es capaz de lograr. Fanny Horse no es una excepción. Donde quiera que esos hombres y mujeres acumulen grandes riquezas, puedes estar seguro de que lo primero que adquirieron fue persistencia. Broadway le dará a cualquier mendigo una taza de café y un sándwich, pero exige persistencia de quienes van tras los grandes riesgos. Kate Smith dirá amén cuando lea esto. Durante 10 años cantó sin dinero y sin precio. Ante cualquier micrófono que pudiera alcanzar, Broadway le dijo ven y cógelo, si puedes. Ella lo tomó hasta que un día Broadway se cansó y dijo, oh, ¿de qué sirve? No sabes cuánto te azota. Así que nombra tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith dio su precio. Fue suficiente, lejos en estas cifras tan altas que el salario de una semana es mucho más de lo que gana la mayoría de las personas en todo un año. Ciertamente vale la pena ser persistente. Y aquí una declaración alentadora que conlleva una sugerencia de gran importancia. Miles de cantantes que superaron a Kate Smith están caminando arriba y abajo por Broadway en busca de un descanso sin éxito. Muchos otros han ido y venido, muchos de ellos cantaron lo suficientemente bien, pero nunca lograron pasar el nivel, no tenían el valor para seguir adelante hasta que Broadway se cansó de rechazarlos. La persistencia es un estado mental, por lo tanto se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la persistencia se basa en causas definidas, entre ellas estas. Definición del propósito Saber lo que queremos es el primer y quizás el paso más importante es el desarrollo de la persistencia Un motivo fuerte nos obliga a superar muchas dificultades Deseo Es comparativamente fácil de adquirir y de manera persistente a la búsqueda del objetivo de un deseo intenso Autosuficiencia Cree en nuestra capacidad para llevar a cabo un plan, nos alienta a seguir el plan con persistencia. La autosuficiencia se puede desarrollar mediante el principio descrito en el capítulo sobre autosugestión. Definición de planes. Los planes organizados, aunque pueden ser débiles y totalmente imprácticos, fomentan la persistencia. Conocimiento exacto. Saber que nuestros planes son sólidos basados en la experiencia o la observación, fomenta la persistencia. Adivinar en lugar de saber, destruye la persistencia cooperación, la simpatía, la compresión y la cooperación armoniosa con los demás tienden a desarrollar persistencia. Fuerza de voluntad, el hábito de concentrarse en nuestros pensamientos en la construcción de planes para el logro de un propósito definido conduce a la persistencia. Hábito la persistencia es un resultado directo del hábito, la mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que alimenta. El miedo, el peor de todos los enemigos, puede curarse eficazmente mediante la repetición forzada de actos de valentía. Todo el que haya visto un servicio activo en la guerra lo sabe. Antes de dejar el tema de la persistencia, haz un inventario de ti mismo y determina en qué caso específico, si lo hay, te falta esta cualidad esencial. Mídete con valentía, punto por punto, y observa cuántos de los ocho factores de persistencia te faltan. El análisis puede conducir a descubrimientos que te darán nuevo control sobre ti mismo. Síntomas de falta de persistencia. Aquí encontrarás los verdaderos enemigos que se interponen entre ti y un logro notable. Aquí encontrarás no solo los síntomas que indican la debilidad de la persistencia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas en esta debilidad. Estudia la lista cuidadosamente y enfréntate directamente a ti mismo si realmente deseas saber quién eres y qué eres capaz de hacer. Estas son las debilidades que deben dominar todas las que acumulan riquezas. No reconocer y definir claramente de manera exacta lo que queremos. Procrastinación con o sin excusa, generalmente respaldado con una formidable variedad de coartadas y excusas. Falta de interés por adquirir conocimientos especializados. Indecisión, el hábito de pasar la pelota. En todas las ocasiones, en lugar de enfrentar los problemas directamente, tenemos respaldado por coartadas. El hábito de confiar en coartadas en lugar de crear planes definidos para la solución de problemas. Autosatisfacción, hay poco remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para quienes la padecen. Indiferencia, generalmente reflejada en la disposición de uno mismo, a comprometerse en todas las ocasiones en lugar de encontrar oposición y combatirla. El hábito de culpar a los demás por nuestros propios errores y aceptar las circunstancias desfavorables como inevitables. Debilidad del deseo, por descuidos en la elección de motivos que impulsan la acción. Voluntad, incluso ansia, de renunciar al primer signo de derrota basado en uno o más de los seis miedos básicos. Deseando en lugar de estar dispuesto. El hábito de comprometerse con la escasez, en lugar de apuntar a la riqueza, ausencia general de ambición de ser, hacer y poseer. Buscando todos los atajos hacia la riqueza, tratando de obtener sin dar un equivalente justo, generalmente se refleja en el hábito de apostar esforzándose por generar negocios fuertes. Miedo a la crítica, no crear planes y ponerlos en acción, por lo que otras personas pensarán, harán o dirán, este enemigo está en la cabeza de la lista, porque generalmente sale en la mente del subconsciente, donde no se reconoce su presencia. Vea los seis miedos básicos en un capítulo posterior. Examinemos algunos de los síntomas del miedo a la crítica. La mayoría de las personas permiten que sus familiares, amigos o cualquier persona influyan de tal manera que no pueden vivir sus propias vidas porque temen las críticas. Un gran número de personas cometen errores en el matrimonio, cumplen el trato y pasan por la vida miserables e infelices, porque temen las críticas que puedan seguir sin corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de miedo conoce el daño irreparable que hace. Al destruir la ambición, la autosuficiencia y el deseo de obtener algo, millones de personas se olvidan de adquirir una educación tardía después de haber dejado la escuela porque temen a las críticas. Innumerables hombres y mujeres, tanto jóvenes como mayores, permiten que sus familiares arruinen sus vidas en nombre del deber porque temen a las críticas. El deber no requiere que ninguna persona se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y el derecho a vivir su propia vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen las críticas que puedan surgir si fracasan. El miedo a la crítica en tales casos es más fuerte que el deseo de éxito. Demasiadas personas se niegan a fijarse a altas metas o incluso descuidan la sección de la carrera porque temen las críticas de familiares y amigos que pueden decir no apuntes tan alto, la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie sugirió que dedicaría 20 años a la organización de una filosofía de logro individual, mi primer impulso de pensamiento fue el miedo a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia estableció una meta para mí muy desproporcionada a cualquier que haya concebida. Tan rápido como un relámpago mi mente comenzó a crear coartadas y excusas, no todas ellas derivadas del inherente miedo a la crítica. Algo dentro de mí no puedes hacerlo, el trabajo es demasiado grande y requiere demasiado tiempo. ¿No pensarán que tus parientes piensen de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tiene a creer que la, lo puedes hacer? ¿Quién eres de todos modos para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes de filosofía? La gente pensará que estás loco y lo hicieron. ¿Por qué otra persona no ha hecho esto antes? Estas y muchas otras preguntas pasaron por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si todo el mundo había vuelto repentinamente su atención hacia mí. Con el propósito de ridiculizarme para que renunciara a todo el deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie, tuve una oportunidad en ese momento de acabar con la ambición antes de que me dominara. Más adelante en la vida, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que la mayoría de las ideas aún nacen y necesitan el aliento de vida inyectando en ellas a través de planes definidos de acción inmediata. El momento de alimentar una idea es en el momento de su nacimiento. Cada minuto que vives te da una mejor oportunidad de sobrevivir. El miedo a la crítica está en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas que nunca llegan a la etapa de la planificación y acción. Mucha gente cree que el éxito material es el resultado de pausas favorables. Existe un elemento base para la creencia para aquellos que dependen completamente de la suerte. Casi siempre se sienten decepcionados porque pasan por alto otro factor importante que debe estar presente antes de que podamos estar seguros del éxito. Es el conocimiento con el que se pueden hacer pausas favorables a pedido. Durante la depresión W.C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero, se encontró sin ingresos, sin trabajo y sus medios de ganarse la vida. Bob Bill ya no existía. Además tenía más de 72 años cuando muchos hombres se consideraron ancianos. Estaba tan ansioso por montar un regreso que se ofreció a trabajar sin paga en un nuevo campo en películas. Además de sus otros problemas, se cayó y se lastimó el cuello. Para muchos eso habría sido el lugar para rendirse y renunciar, pero Fields fue persistente. Sabía que si seguía adelante, tarde o temprano obtendría las pausas y la consiguió, pero no por casualidad. Mary Dressler estaba deprimida por dinero sin trabajo cuando tenía unos 70 años. Ella también fue tras las pausas y las consiguió. Su persistencia trajo un triunfo asombroso al final de la vida, mucho más allá de la edad en la que la mayoría de los hombres y mujeres terminan con la ambición de lograr algo. Eddie Cantor perdió su dinero en la caída de las acciones de 1929, pero aún conservaba su persistencia y su coraje. Con estos más de dos ojos prominentes, se aprovechó para obtener un ingreso de $10,000 a la semana. En verdad, si uno tiene persistencia, puede irle muy bien sin muchas otras cualidades. La única pausa en la que cualquiera puede darse el lujo de confiar es en una pausa propia. Estas vienen a través de la aplicación de la persistencia. El punto de partida es la definición del propósito. Examina a las primeras 100 personas que conozcas, pregúntales qué es lo que más quieren en la vida y 98 de ellas no podrán decírtelo, si las presionas para obtener unas respuestas, algunas dirán seguridad, muchos dirán dinero, algunos dirán felicidad, otros dirán fama y poder. Y aún otros dirán reconocimiento social, facilidad para vivir, habilidad para cantar, bailar o escribir. Pero ninguno de ellos podrán decir estos términos o dar la mínima indicación de un plan mediante el cual esperan lograr estos deseos vagamente expresados. La riqueza no responde a los deseos. Responden solo a planes definidos, respaldados por deseos definidos a través de la persistencia constante. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hay cuatro pasos sencillos que conducen al hábito de persistencia. No requieren una gran cantidad de inteligencia, ninguna cantidad particular de educación y poco tiempo o esfuerzo. Los pasos necesarios son un propósito definido respaldado por el deseo ardiente de su cumplimiento, un plan definido expresado en acción continua, una mente cerrada firmemente a todas las influencias negativas y desalentadoras, incluyendo las sugerencias negativas de familiares, amigos y conocidos. Una alianza amistosa con una o más personas que te alentarán a seguir con el plan y el propósito. Estos cuatro pasos son esencialmente para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los trece principios de esta filosofía es permitirnos dar estos cuatro pasos como una cuestión de hábito. Estos son los pasos mediante los cuales podemos controlar nuestro destino económico. Estos son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia del pensamiento. Estos son los pasos que conducen a la riqueza en pequeñas o grandes cantidades. Lideran el camino hacia el poder y la fama y reconocimiento mundano. Estos son los cuatro pasos que garantizan pausas favorables. Estos son los pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Conducen también el dominio del miedo, el desánimo la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos los que aprenden a dar estos cuatro pasos. Es el privilegio de escribir nuestros propios boletos y de hacer que la vida rinda el precio que se pida. No tengo forma de conocer los hechos, pero me atrevo a conjeturar que en el gran amor de la señora William Simpson por un hombre no fue accidental, ni el resultado de solo pausas favorables. Había un deseo ardiente y una búsqueda cuidadosa en cada paso del camino. Su primer deber fue amar. que es lo más grande en la tierra? El maestro lo llamó amor. No reglas hechas por el hombre, crítica, amargura, calumnia o matrimonios políticos, sino amor. Sabía lo que quería, no después de conocer al príncipe de Gales, sino mucho antes. Dos veces, cuando no pudo encontrarlo, tuvo el valor de continuar su búsqueda. Sé sincero contigo mismo y debes seguirlo como la noche al día, entonces no podrás ser falso con ningún hombre. Su salida de la búsqueda fue lenta, progresiva y persistente, pero estaba segura. Ella triunfó sobre posibilidades incrementablemente largas y no importa quién seas tú o lo que puedas pensar de Wally Simpson o del rey que entregó su corona por amor. Ella es un ejemplo asombroso de persistencia aplicada una instructora sobre las reglas de autodeterminación de la que todo el mundo podría sacar provecho de sus lecciones. Cuando pienses en Wally Simpson, piensa en alguien que sabía lo que quería y sacudió el mayor imperio del mundo para conseguirlo las mujeres que se quejan de que este es un mundo de hombres que las mujeres no tienen las mismas oportunidades de ganar se deben a sí mismas estudiar detenidamente la vida de esta mujer insólita quien a una edad que la mayoría de las mujeres considera anciana capturó al soltero más deseable de todo el mundo y el rey Eduardo ¿qué lección podemos aprender de su papel con el mayor drama del mundo en los últimos tiempos? ¿pagó un precio demasiado alto por el afecto de la mujer de su elección. seguramente nadie más que él puede dar la respuesta correcta el resto de nosotros solo podemos conjeturar. Esto es lo que sabemos, el rey vino al mundo sin su propio consentimiento, nació con grandes riquezas sin pedirlas. Fue buscado persistentemente en matrimonio, políticos y estadistas de toda Europa arrojaron viudas y princesas a sus pies. Por ser el primogénito de sus padres, heredó una corona que no buscó y tal vez no deseó. Durante más de 40 años no fue una persona libre No pudo vivir su vida de una manera Tuvo una po poca privacidad Y finalmente asumió los deberes que se le infringieron cuando ascendió el trono Algunos dirán Con todas estas bendiciones el rey Eduardo debería haber encontrado paz mental Satisfacción y gozo de vivir La verdad es que detrás de todos los privilegios de una corona Todo el mundo, la fama y el poder heredado por el rey Eduardo Había un vacío que solo podía ser llenado con amor Su mayor deseo era el amor mucho antes de conocer a Wally Simpson, sin duda sintió esta gran emoción universal, tirando de las cuerdas de su corazón, golpeando la puerta de su alma y clamando por su expresión. Y cuando se encontró con su espíritu afín, aclamado por este mismo santo privilegio de expresión, lo reconoció y sin temor ni disculpa abrió su corazón y le pidió que entrara. Todos los calumniadores en el mundo no podían destruir la belleza de este drama internacional, a través del cual dos personas encontraron el amor y tuvieron el coraje de enfrentar la crítica abierta, renunciar a todo lo demás, para darle expresión sagrada. La decisión del rey Eduardo de renunciar a la corona del imperio más poderoso del mundo, por el privilegio de seguir el resto del camino por la vida con la mujer de su elección, fue una decisión que requirió coraje. La decisión también tuvo precio, pero... ¿Quién tiene el derecho a decir que el precio era demasiado alto? Seguramente no el que dijo, el que no tenga pecado de entre vosotros que arroje la primera piedra. Como sugerencia para cualquier persona malvada que opte por criticar al duque de Windsor porque su deseo era el amor y por declarar abiertamente su amor por Wally Simpson y renunciar a su trono por ella, recordemos que la declaración abierta no era imprescindible. Podría haber seguido la costumbre de la relación clandestina que ha prevalecido en Europa durante siglos, sin renunciar a su trono ni a la mujer de su elección y no habría quedado queja de la iglesia o laicos. Pero este hombre inusual estaba hecho de material más duro. Su amor era puro, fue profundo y sincero, representaba lo único que sobre todo lo demás realmente deseaba, por lo tanto tomó lo que quería y pagó el precio exigido. Si Europa hubiera sido bendecida con más gobernantes con el corazón humano y los rasgos de honestidad del ex rey Eduardo durante el siglo pasado, ese infortunado hemisferio habría herido de codicia, odio, lujuria, conveniencia política y amenazas de guerra. Tendría una historia diferente y mejor que contar. Una historia en la que reinara el amor y no el odio. En palabras de Stuart Austin Weir, levantamos nuestra copa y brindamos por el ex rey Eduardo y Wally Simpson. Bienaventurado el hombre que ha llegado a saber que vuestros pensamientos en silencio son nuestros pensamientos más dulces. Bienaventurado el hombre que desde las más negras profundidades puede ver la figura luminosa del amor y ver, cantar y cantando decir, más dulces que los lamentos profundos son los pensamientos que tengo de ti. Con estas palabras rendiríamos homenaje a dos personas que más que todas las demás de los tiempos modernos han sido víctimas de críticas y destinarias de abusos porque encontraron la mayor tesoro de la vida y lo reclamaron. La mayor parte del mundo aplaudiría al duque de Windsor y a Wally Simpson debido a su persistencia en la búsqueda hasta que encontraron la mayor recompensa de la vida. Todos nosotros podemos beneficiarnos al seguir su ejemplo en nuestra propia búsqueda de aquello que demandamos en la vida. ¿Qué poder místico da a los hombres persistentes la capacidad de superar las dificultades? La cualidad de persistencia establece en la mente de cada uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le da el acceso a formas sobrenaturales. La inteligencia infinita se lanza de un lado de la persona que sigue luchando, después de que la batalla se ha perdido, con el mundo entero en el lado opuesto. Estas y muchas otras preguntas similares han surgido en mi mente al observar a los hombres como Henry Ford, que comenzó desde cero y construyó un imperio industrial de enormes proporciones, con poco más que en el camino de un comienzo de la persistencia, o Tomás Alva Edison, con quien no menos de tres meses de escolaridad se convirtió en un inventor más importante del mundo y convirtió la persistencia en la máquina parlante, la máquina de imágenes en movimiento y la luz incandescente, por no hablar de medio centenar de otros inventos útiles. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año durante varios años, y por lo tanto la oportunidad de estudiarlos de cerca, por lo que hablo desde el conocimiento real cuando digo que yo no encontré ninguna cualidad salvo la persistencia en ninguno de ellos que surgiera mi remotamente la principal fuente de sus estupendos logros. Cuando uno hace un estudio imparcial de los profetas, filósofos, hombres milagrosos y líderes religiosos del pasado, uno se ve atraído a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración de esfuerzos y la definición del propósito fueron las principales fuentes de sus logros considerar por ejemplo la extraña y fascinante historia de Mahoma, analiza su vida, compáralo con hombres de éxito en esta era moderna de la industria y finanzas y observa cómo tienen un rasgo sobresaliente en común, la persistencia. Si estás profundamente interesado en estudiar el extraño poder que da potencia a la persistencia, lee una biografía de Mohamed, especialmente la de Estad Bey. Esta breve reseña del libro de Thomas Sugru, en el Herald Tribune, proporcionará una vista previa del raro regalo que les espera a aquellos que se toman el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización. El último gran profeta, revisado por Thomas Sugrue. Mahoma fue un profeta pero nunca realizó un milagro, no era un místico, no tenía educación formal, no comenzó su misión hasta los 40 años cuando anunció que era un mensajero de Dios. Trayendo noticias de la verdadera religión fue ridiculizado y etiquetado como un lunático. Los niños lo hacían tropezar y las mujeres le arrojaban suciedad fue desterrado de su ciudad natal. La Meca y sus seguidores fueron despojados de sus bienes terrenales y enviados al desierto tras él. Cuando llevaba 10 años predicando, no tenía nada que mostrar excepto el destierro, la pobreza y el ridículo. Sin embargo, antes de que pasaran otros 10 años, era dictador de toda Arabia gobernante de la Meca y líder de la región del Nuevo Mundo que se extendió hasta el Danubio y los Pirineos antes de agotar el ímpetu que le dio. Ese ímpetu fue triple, el poder de las palabras, la eficacia de la oración, el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mohammed nació de personas sin recursos, de una importante familia de la Meca, como la Meca, la encrucijada del mundo, hogar de la piedra mágica llamada Kaaba. Gran ciudad comercial y centro de rutas comerciales era insalubre, sus hijos fueron enviados a ser criados en el desierto por los beduinos. Mama fue así criado, sacado a la fuerza y salud de la leche de madres nómadas y ajenas. Cuidado a ovejas y pronto las alquiló a una viuda rica como líder de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive del cristianismo en sectas de guerra. Cuando tenía 28 años, Yadilla, la viuda, lo miró con fervor y se casó con él. Su padre se habría opuesto al matrimonio, así que ella lo emborrachó y lo sostuvo en alto mientras se le daba la bendición paterna. Durante los siguientes 12 años, Mohammed vivió como un comerciante rico, respetado y muy astuto. Luego se dedicó a vagar por el desierto y un día regresó con el primer verso del Corán y le dijo yadigya que el carcángel Gabriel se le había parecido y le había dicho que él sería el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada de Dios, fue lo más parecido a un milagro en la vida de Mohammed. No había sido poeta, no tenía don de palabra, aún los versos del Corán, tal como lo recibió y los recitó a los fieles, eran mejores que cualquier versículo que pudieran producir los poetas profesionales de las tribus. Esto para los árabes fue un milagro, para ellos el don de las palabras era el mayor don, el poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía todo lo que los hombres eran iguales ante Dios. Todo el mundo debería ser un estado demócrata, el Islam fue una herejía política, mas el deseo de Mohammed de destruir los 360 ídolos del patio de Kaaba lo que provocó su destierro. Los ídolos llevaron a las tribus del desierto de la Meca, y eso significó comercio. De modo que los hombres, los negocios de la Meca, los capitalistas de los cuales él había sido uno, se lanzaron sobre Mahoma, Luego se resistió en el desierto y exigió soberanía sobre el mundo. Comenzó el surgimiento del Islam. Del desierto surgió una llama que no se extinguía, un ejército democrático que luchaba contra una unidad y se preparaba para morir sin hacer un gesto de dolor. Mahoma había invitado a judíos y cristianos a unirse a él, porque no sabía que estaba constituyendo una nueva religión. Estaba llamando a todos los que creían en un Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos habían aceptado su invitación, el Islam habría conquistado el mundo. No lo hicieron, ni siquiera aceptarían la innovación de Mohammed, de la guerra compasiva cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, ni una sola persona murió a causa de su fe. Cuando los cruzados entraron en la ciudad, siglos después, ningún hombre, mujer o niño musulmán se salvó, pero los cristianos aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad.